gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales JTS Bueno pues el día de hoy tenemos acá un B-Mobile 1077 Plus la cual lo vamos a eliminar a la cuenta de Google Gente vamos a probar como Mateo, con varios métodos hay que colocar una SIM a este teléfono Una SIM que no sepas el número y también que tenga algunos contactos bueno, yo he probado ya a volar con la caja de FRP, pero no lo puede eliminar, gente. Entonces, una vez que tengamos todo listo, vamos a encender el dispositivo. Bueno, gente, ya lo tenemos acá el teléfono. Primer método, vamos a empezar como ir acá a esta opción. Primero, antes de eso, gente, hay que conectarnos a una red Wi-Fi cercana que tengamos y en este caso me voy a conectar a mi red para poder hacer el proceso gente hay que conectarse a una red wifi ojo eso es muy importante o si no pero pues, si tienes internet el chip no importa no también puedes hacerlo de ese, con de ese método en este caso no nos dice que la conocía no nos ha reconocido a ver está mal Listo gente, vamos a conectarnos a una red Entonces disculpenme, las unitas están largas Yo siempre les he dicho, yo trabajo de técnico Y obviamente eso me ayuda mejor en mi trabajo Listo gente, una vez que estamos conectados a la red Vamos a ir hacia atrás gente Y nos vamos a ubicar en esta primera pantalla Acá vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar la opción llamada de emergencia Y en la parte de arriba vamos a hacer clic en la parte de acá Gente, te saldrá una pantalla así, vas a dar el lapicito y te vas a ir a la opción agregar contacto. Ya vas a, empezar a esperar un momentito. Si es que no te sale contactos acá, vamos a hacer otro método, gente. Entonces, esperamos ahí. A ver. Probamos nuevamente. Listo, gente. No nos sale contactos, entonces vamos a probar con otro método. Salimos hacia atrás y nos ubicamos en la pantalla de inicio, gente. Ahora vamos a utilizar otro teléfono. Listo, gente. Entonces, ya tenemos acá nuestro teléfono y lo vamos a hacer como el método de la llamada. Como ustedes pueden ver, voy a ingresar la llamada a este chip. Ojo, hay que saber el número. Ya les expliqué. Cuando ingrese la llamada, entonces vamos a esperar la llamada que ingrese automáticamente. Gente, nos va a ingresar la llamada en este punto. Como ustedes pueden ver, nosotros vamos a deslizar el mensajito hacia un costado y lo vamos a dar. Ahora como le estaba diciendo hay que llamar a este chip, gente. hay que ingresar una llamada para que si podamos a acceder a donde nosotros necesitamos. Vamos a esperar nada más ahí que ingrese la llamada, gente. A ver. Vamos a esperar un momentico y ahí lo tenemos. Gente, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a deslizar el botón de mensajes hacia al lado derecho. Y vamos a subir hacia arriba y le daremos escribir propia respuesta. Listo gente, ahí ya pueden cortar la llamada. Ahora se van a ubicar acá donde está el icono de más. Y lo que van a hacer es buscar la opción de ubicación. Listo, ahora lo vamos a dar en ubicación. Ahí se nos está actualizando. Vamos a esperar un momentico que se actualice la ubicación entonces. Va a seleccionar cualquier parte. Va a seleccionar. Ahí está listo gente. Ahora sí vamos a dar en enviar mensaje. Listo. Una vez que estamos acá pues vamos a bajar. De arriba para abajo Y vamos a hacer clic acá en esta opción Acá te pide que Maps Go Aceptar y continuar Listo, nos va a abrir otra pantallita Cerramos esto Vamos entiendo Y acá gente vas a deslizar con la, para parte de arriba así Y acá te sale un botón de compartir, guardar indicaciones das en compartir gente Y lo vas a dar acá en la opción Google Go Listo una vez que estás ahí, pues lo vas a dar a usar 50. Listo. Vamos entonces ahí. Acá te va a cargar varias páginas. Vas a seleccionar cualquiera. Y ahora si sí te vas a ir acá en la parte de abajo, los tres, tres rayitas. Y lo vas a dar a abrir en el navegador. Listo, gente. La idea es llegar al navegador siempre, ¿no? Entonces ahora, vamos, no gracias. Y vamos a descargar las siguientes aplicaciones. Bueno, yo en este caso voy a descargar el google account 8.1 listo vamos a buscar acá lo tenemos vamos a descargar de la primera opción listo gente vamos a donde está donde nos dice descargar acá lo tenemos download pueden descargar de cualquier página gente esto ojo estas páginas bueno yo siempre he descargado de acá Pero pues ustedes pueden descargar de cualquier página Solo que sea 8.1 Como les estaba diciendo O 9.1 Vamos a probar cuál de las dos funciona Cerramos esto Lo damos en descargar Acá vamos a continuar Permitir Y descargar Gente vamos a estar al tanto En la parte de abajo Cuando se nos descargue lo vamos a abrir Ahí al instante Ahí lo vamos a abrir Listo, ahora sí vamos a configuración Activamos esta opción Damos hacia atrás E instalamos Ahora sí ya estamos casi por uh, Ir por el segundo paso Listo gente, una vez que estamos instalados Se ha instalado correctamente, finalizamos Y vamos a descargar la otra aplicación Que es Quick Shoot Shoot Maker Ya, listo Vamos acá entonces de la primera página, gente. Hay varias páginas que no han subido esta aplicación normal, ustedes pueden descargar de cualquiera. Lo importante es que nos funcione. Vamos a última versión. Vamos acá a descargar. Aceptamos, gente, y lo damos en abrir. Listo, ahora vamos a instalar Quick Choco Maker y esta aplicación gente no hay que cerrarlo, esta aplicación hay que abrirlo ya, abrimos, entonces una vez que hayamos abierto vamos a esperar que nos caiga todo el menú, como le estaba diciendo y nos vamos a ubicar en la opción administrador de cuentas de Google, que lo tenemos acá, seleccionamos esa opción, nos vamos donde dice ingrese correo y contraseña, buscamos esa opción, acá hay dos opciones, lo podemos dar en cualquiera gente, damos acá pruebe, en la parte de arriba los tres punticos, acceso al navegador, aceptar listo ya acá pueden poner su correo electrónico gente yo por ejemplo voy a poner mi correo listo voy a dar el siguiente vamos a colocar la clave listo ahora vamos a dar el siguiente y bueno pues ahí ya se nos está accediendo gente a lo que es el menú de Google. Listo gente, eso sería entonces eso sería todo lo que es AB Móvil ax 1077 Plus y listo gente. Ahora podemos reiniciar ya el teléfono y nos vamos a ver con la sorpresa que ya estaría agregado la cuenta. Nada más que si es del cliente o de alguien, tú solamente tienes que borrar tu cuenta de Google. Gente. Listo, ahora se nos está encendiendo el teléfono. En este caso, gente, soy de Perú, un saludo para todos mis seguidores, ya me conocen algunos, soy js Todo el día es el año, gente, hay que suscribirse a nuestro canal, hay que apoyar Estaré con mucho más aporte a ustedes, cualquier duda, déjenme en los comentarios, gente Y también quiero que me sigan en Facebook como JS. Listo, gente, vamos a continuar, no hay que desconectarnos de Wi-Fi, gente, hay que continuar Ahí te va a llevar de frente a buscar actualizaciones, ya Entonces solamente tienes que esperar, gente que te reconozca la cuenta Ahí dice configurar como dispositivo nuevo Ahí es donde va a actualizar tus datos Ahí te sale cuenta agregada Siguiente Y ahora sí gente Lo vamos a dar ahora no Omitir Listo no gracias Y eso sería todo gente Bueno espero que les haya gustado el vídeo, No olviden suscribirse a mi canal Ya estos pasos son simples para ustedes Ustedes normalmente lo van a saltar o dar siguiente, siguiente, como siempre te pide tu teléfono cuando restablecido Esto sucede siempre y cuando ustedes restablecen el teléfono, te va a pedir cuenta de Google. Y este, este caso es un modelo que está actualizado y no podemos eliminar con una caja de LG FRP que he estado probando. Y el, el, por eso le hecho el método manual, gente. Listo, gente. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like a mi canal. Nos vemos en un próximo video.